Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo 72-19 de Samán de la Suerte para hoy jueves 11 de mayo. Nos acompañan los delegados del Empresarial y Lotería del Cauca, con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ahora, en el departamento del Cauca, apueste en Samán de la Suerte, en su red Supergiros y Apostar. Mucha atención, apostadores, porque aquí ya estamos a punto de conocer el resultado ganador. Resultado ganador. 5, 7, 9, 6. Verifiquemos entonces juntos el resultado ganador. 5, 7, 9, 6. 57, 96. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores. Recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. Felicidades.